¿Por qué los gatos duermen tantas horas en el día? Los gatos absorben la energía de baja vibración del ambiente. Y cuando el ambiente está muy cargado, la forma que tiene el gato de recuperarse es durmiendo. Es por esa razón que si tú ves a tu gato durmiendo, es porque está trabajando.